Hey, dime Frank, el oído de oro. Solo naranjo y azules, solo que quiero la wallet Estamos sacando palos y pegados como los pales. No quiero una, dos, ni tres, como Maluma, cuatro y ale. Ya cogí la vida eterna, no me mezclo con mortales. Esto, esto, esto es money life, money life. Gritar todas mis canciones, me quedé ronco Vamos pa Everest, cálmate, nos pegamos pronto Haciendo monedas desde la quinta pa' torón. Quiero hacerme millonario y viajar por toda la esfera Y callarle la boca a los giles que en mí no creyeran Con mi hermano Neo, Da la nueva sangre y nueva era Y con el vicio los controles ya va a sonar pa' afuera Vaya puro mano, pero tampoco hay stop clic al rojo y me pego pa'l antipop Soñando en grande con dinero Para estar en el top Yo nunca me atraso negro, yo siempre caigo en el club Esto, esto, esto Money Life Money Life, esto es un estilo no te cansáis, mi De una comilloncho quemando unos bonsai. Dando un costo avanzado, que ni en sueño alcanza. Esto, esto, esto, esto es money life, money life. Esto es un estilo de vida, no te cansáis, Gil. con mi comilloncho quemando unos bonsai. Dando un costo avanzado, que ni en sueño alcanza. nunca un costo avanzado, dando un call in advance. Pensando líquido mientras vaciamos un par de van. algo siempre con la tele para pisar la advance. Al pantano. Chico, corte le damos. Y tí es Mano, te quisis, ir. sé que su piñón está en crisis. y de Jordan, no soy Jizzy. Ni tampoco retro uno. Tú sabes yo no. ni que como te flaco, No hay ni uno. Coronel, cuatro blonel solítico Para el desayuno, el micro lo detonamos. Y el estudio lleno de humo. De temprano que me fumo. Para buscarnos el pan. Acaso somos el team team. no sé dónde. Tu mina siempre le cae como mero donde mo, Siempre damos chico corte pa'l lado donde ande mo. Otro verso que se rompe lo escuchaste, soy you un no. Know. Porque aquí si sí que Josiago y Ortán Retro High and Low. Tu mina siempre le cae como mero donde mo, Siempre damos chico corte pa'l lado donde ande mo. Otro verso que se rompe lo escuchaste, so, soy so. oh, yeah. Este oye, este chino mami.